Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En el 2015, los países que hacen parte de la ONU aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un llamado para proteger el planeta y mejorar la vida de las personas. Alineada con esta visión, la UNAL estableció una política ambiental que promueve, entre otros aspectos, la búsqueda de alternativas sostenibles a los diferentes problemas ambientales que se pueden presentar en nuestros campus universitarios. Desde la sede de Medellín se ha venido dando pasos importantes en ese sentido y un ejemplo de esto es la estrategia Campus Sostenible, una iniciativa que busca contribuir en la formulación de acciones concretas frente a la crisis ambiental que vivimos. Para conocer más sobre esta estrategia, hablaremos con Santiago Arango Aramburo, profesor de la CEDE Medellín y líder de la estrategia. Bienvenido, profesor Arango. Eh, muy buenas, eh, un buen día a todos los que están escuchando y viendo este programa. Muy buenos días. Profesor Arango, gracias por acompañarnos y yo quiero empezar este diálogo preguntándole qué es y en qué consiste la estrategia Campus Sostenible. Bueno, muy bien, como, como bien lo presentaste, eh, la universidad ha venido con una serie de estrategias en el, en el nivel ambiental, pues en el 89 se crearon los, eh, eh, los institutos IDEA en todos los campus, en el 2011 se creó la política de gestión ambiental, se crearon las oficinas de gestión ambiental, sin embargo cuando miramos los elementos principales de sostenibilidad pensamos como en diferentes pilares, economía, ambiente, eh, y obviamente eh, la componente social. Entonces lo que buscamos con la estrategia de campus sostenible es mirar estas tres dimensiones de manera integral pensando como en una hoja de ruta estratégica para nuestro quehacer, no solamente dentro de los campus sino también dentro de la misma educación, dentro de los mismos programas, dentro de los mismos currículos. Eh, profesor Santiago, ya llevan en promedio año y medio ustedes en la ejecución de esa estrategia. Cuéntenos cuál es el balance que se tiene hasta el momento. Sí, a ver, eh, nosotros eh, este, este trabajo lo hicimos, digamos, acompañado de diferentes universidades. Nosotros pues, lo, lo hemos liderado desde la Facultad de Minas, pensando mucho en todos nuestros campus de la, de la sede de Medellín y no solo pensando en eso, sino pensando en el campus de otras universidades y los otros campus de la sede. Eh, nosotros, eh, pues como Facultad de Ingeniería, pensamos lo primero que pensamos es tecnología, eh, paneles, domótica, eh, eh, diferentes elementos de, pues, tecnológicos. Sin embargo, pensamos en la importancia de la componente social y apropiación social de esta estrategia. Entonces, lo que hicimos primero para el lanzamiento, que fue en, el novie en noviembre de hace, de hace año y medio ya, eh, o sea, 2019, pensamos en empezar esto, este lanzamiento de esta de esta estrategia con la siembra de cerca de 150 árboles dentro del campus, un campus que está metido en un barrio, digamos que es altamente eh, poblado, un, un, una zona que es muy densa. Entonces tienen un impacto muy importante. Y, a, y además de eso empezamos como a como a vincular diferentes actores dentro de la universidad, la oficina de gestión ambiental, la oficina de infraestructura y una cosa que es fundamental que no se nos puede olvidar nuestros estudiantes nosotros en ese momento estamos haciendo actividades de la mano con los eh, pues en particular con el capítulo de con el capítulo de ingeniería ambiental eh, permítame decirles algunos datos que hemos hecho que, que empiezan a ver de, de, de toda esta estrategia digamos de, de digamos de, de digamos social de transformación de nuestros campos y nuestro quehacer también estamos trabajando en la componente tecnológica te cuento algunos datos eh, cambiamos la iluminación exterior de muchos de, muchos de nuestros campos en apoyo pues, con diferentes oficinas eh, ahorrándonos cerca del 50% de ahorro ya por tener pues, iluminación LED. Eh, estamos haciendo el laboratorio de la Facultad de Minas de Hidráulica, un laboratorio muy tradicional con todos los canales de hidráulica, eh, modelos a escala de embalses, canal de oleajes, etcétera. Ya tenemos una intervención muy importante para hacer un edificio inteligente en el sentido que eh, estamos aprovechando las aguas, aguas lluvias, precisamente para hacer esta, esta, eh, este buen uso de las mismas. Estamos teniendo pues, control de acceso, control de iluminación, etc. Tenemos ya eh, dos bloques, eh, un bloque que es el M2 de la Facultad de Minas, de, perdón, del CD, del, CD, del CD, C de Robledo, tenemos el bloque 52 que están a punto, de, a punto de entrar en operación con esos dos vamos a tener cerca de 100 kilovatios instalados tenemos 34 que, que son una estación de carga para bicicletas y motos que ya, está, que ya está funcionando tenemos un micrositio que todos lo podemos visitar en donde tenemos medición de esas variables en tiempo real de hecho, eh, se han realizado estaciones de cocarga pues, eh, eh, una en el campus El Volador, otra en el campus Robledo, eh, se ha estimado la huella de, la huella de carbono, se han, se han puesto bebederos de agua, eh, se, ha, se desarrolló con estudiantes de pasantía internacionales guías para, para las mismas cafeterías, para alimentación sostenible y así. ¿Qué es lo interesante de esto? La, la visión integral de todas las dimensiones de la sostenibilidad, que es en última lo que lo que queremos. Vale, profe, quería preguntarle: pues uno de los temas de mayor impacto es la generación de energía. Sabemos que ustedes dentro de esa estrategia tienen eh, en la implementación de paneles solares. ¿Cómo van con eso y cuál es la meta proyectada? Vamos súper bien, súper bien. La meta es llegar al menos a la mitad de nuestra energía que sea con energía fotovoltaica. A ver, ese es uno de los campos míos de Santiago Arango con la camiseta de profesor, eh, que trabaja en los temas de energía, mercados de energía estudiamos el sector eléctrico etcétera y nos dimos cuenta que hay una que hay unos fondos a los cuales podemos aplicar entonces además de recursos propios aplicamos unos recursos y en este momento está en proceso eh, lograr tener eh, cerca vamos la meta es pronto pronto llegar a un megavatio de un megavatio de generación fotovoltaica en la sede de medellín que logremos tener unos ahorros muy importantes en términos de consumo, pero no solamente son los ahorros por ahorros, es reducción de emisiones, es eficiencia energética, es transformación de los campus que los campus sean laboratorios vivientes precisamente de sostenibilidad, que terminen siendo casi como un modelo de desarrollo para las ciudades. O sea, dentro de la misma forma como operamos, ver cómo podemos ir transformando los centros donde operamos, operamos nosotros como universidad, que sean también los, los, los mismos centros donde vivimos, que sean las ciudades en donde están metidos los campos. Profesor Arango, tenemos entendido que la UNAL desde la sede de Medellín está a punto de concretar un importante proyecto con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía, que por sus siglas se conoce como FENOGE. ¿Qué nos puede, profesor, contar acerca de este proyecto? Es un proyecto que, que ha sido, digamos, el proyecto bandera de nuestra, de nuestra sede. Eh, un proyecto que, que lo ideamos inicialmente con el vicerrector Juan Camilo, con la decana eh, para la cual trabajo yo, que es la profesora Verónica Botero, con la oficina de infraestructura de la, de la sede. Hemos venido trabajando de manera colaborativa, como un equipo, eh, formulando un proyecto en donde tenemos aquí una clara muestra de lo que es, eh, digamos, el relacionamiento universidad empresa-estado. Eh, conseguimos empresas de nuestros, de nuestros mismos egresados que nos están apoyando en la formulación de estos proyectos, formulamos el proyecto, eso fue hace cerca de un año y medio, eh, los recursos fueron aprobados, los recursos para lograr precisamente esa meta de un megavatio, pues casi un megavatio de de generación de generación fotovoltaica y en eso estamos en este momento ya explicamos ya tuvimos la carta de aprobación y estamos en este momento haciendo precisamente toda la filigrana para lograr tener eso en pie qué tiene que tiene interesante nosotros el rol de nosotros como pues como asumiendo el liderazgo de campus sostenible eh, mira nosotros no tenemos una oficina, no hay un cargo, pues no es que sea Santiago Arango director del cargo y que por eso voy a tener unos puntos o que por eso, o que tengo... Pues no, esto es todo un tema de una estrategia transversal en donde seamos nosotros, como digamos esa oficina, que mantengamos que todos estemos apuntando hacia los mismos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso estamos trabajando todos alrededor de este... De este, de este proyecto, por eso estábamos hablando con comunicaciones eh, con la componente legal pues directamente con la, con la dirección de jurídica con la jurídica de la, de la facultad también, eh, trabajando codo a codo con la oficina de gestión ambiental en donde lo importante acá es tener como esa visión holística esa visión completa, que nosotros como campus sostenible tengamos esa meta de ir transformando nuestros campos entonces mira, es diferente a la creación de una oficina per se, sino una estrategia que permite que permee todos los diferentes, todas las diferentes oficinas. Profesor, claro que sí. Eh, yo le quería preguntar, nosotros hace unos meses vimos en la agencia de noticias eh, pues una noticia muy importante desde la C de Medellín, que fue eh, la implementación de estaciones de carga de vehículos y bicicletas. Sí. Eh, pues eso fue una muy buena noticia. Cuéntenos cuál es el alcance que tiene en este momento el proyecto y el impacto de esta iniciativa. Sí, eh, sí. mira, de nuevo. Aquí estamos trabajando todos en la C de manera mancomunada, unidos. Empezamos con una estación de ecocarga para bicicletas, eh, bicicletas y motos eléctricas. Eh, esta está en el, en, el, en el campus Robledo, se empezó como una estrategia aislada, que más, más bien como un primer paso. Después pusimos una ecocarga para la Facultad de Minas, donde ya tenemos un vehículo eléctrico eh, que es básicamente el, la, el vehículo de la decanatura y después precisamente, como digamos, con esta tendencia ya pusimos dos estaciones de carga, otra en el campus en el campus en el, eh, robledo que es donde está la Facultad de Minas y la otra que es en el campus el volador eh, donde están las otras facultades de la sede de Medellín. Estas estas pues la idea es precisamente empezar a promover la la movilidad eléctrica y estamos en este momento con el con toda la comunidad formulando precisamente proyectos en diferentes dimensiones de la, de la sostenibilidad. Obviamente, digamos que en este momento estamos en ese tema de movilidad, un poquitico, un poquitico atrasados, pues obviamente por el COVID, cierto. La, la pandemia nos afecta a todos y, pues, los campus ya tienen, digamos, una. Eh, es mucho más reducido las personas que, que, que están yendo. Pues, en lo personal, yo no estoy, no estoy yendo salvo a algunos, algunas reuniones muy puntuales. Pero la idea es irnos moviendo hacia una movilidad mucho más, mucho más sostenible. Profesor Arango, usted durante toda la, esta conversación que hemos tenido, pues ha sido enfático en hablar sobre el tema de la apropiación por parte de la comunidad universitaria. Cuéntenos eh, realmente este asunto ha permeado a los estamentos de la UNALC de Medellín. Eh, pues a ver, yo lo que pasa es que aquí yo, yo trabajo mucho en toma de decisiones, entonces eh, pues uno, uno como profesor sabe que pues lo que uno está haciendo, uno cree que lo está haciendo bien. Yo creo que ese tema hay que preguntárselo a la gente a, a la gente que tanto, sabe de, que tanto sabe de la estrategia de campus sostenible a los profesores, etc. Eh, uno siente que sí, o sea, yo hablo con el, con el vicerrector, hablo con el, director de, con el director de la oficina de profesor Juan Manuel Vélez de infraestructura, de planeación perdón, eh, hablo con profesores colegas, amigos, la gente en realidad es muy, muy perceptiva positivamente recibimos muy buenos comentarios también estamos trabajando de la mano permanentemente con Amet, que es el que es el eh, pues que son es la asociación de estudiantes de ingeniería ambiental aquí de la sede de Medellín y ellos y ellos son todo el tiempo con nosotros eh, y, y muchos muchos otros estudiantes que se quieren unir a esto además de eso hay otras estrategias que la gente quiere quiere meterse, que es, por ejemplo, las huertas universitarias, un proyecto liderado desde Bienestar Universitario, que no lo hemos podido llevar a cabo precisamente por la pandemia. Entonces, uno tiene la percepción que sí, pero sin duda yo creo que esas cosas son es lo que uno le gustaría preguntarle a la gente. Eh, eh, señores, comunidad, ¿ustedes cómo ven esto? Sí, ¿qué, ¿Qué aporte pueden hacer? y entonces esa es un poco mi reflexión yo creo que es algo que, que vale la pena en un en, en, en tiempo empezar a ver la gente que, que también percibe esa estrategia de campus sostenible eh, Profesor, ya estamos terminando este diálogo y yo quisiera concluir preguntándole para usted la UNAL, se Medellín se posiciona como una de las instituciones más sostenibles del país o de la ciudad Sin duda, sin duda eh, y en este momento estamos trabajando por eso, no porque queramos tener esto como una competencia de que, de que somos los mejores y que, y que vamos a ser los más sostenibles. Eh, en realidad, la meta no es esa. En realidad, la meta es entender que somos una sociedad que estamos con una deuda histórica con toda nuestra componente ambiental. Creo que es, una, eh, es más como un modelo de transformación donde todos tenemos que ir jalonando hacia una sostenibilidad de nosotros como sociedad. Vemos los desastres ambientales que estamos viviendo. Entonces, más que una, más que una competencia, yo lo que quisiera es que todos nos unamos, que todos nos unamos y que veamos que, que hay cosas que se pueden transformar. Y las cosas que se puedan transformar, pues que empecemos nosotros. Alguien tiene que ir tomando liderazgo en eso y eso es lo que hemos querido. Bueno, profesor Santiago Arango Aramburo, gracias por acompañarnos en este programa y permitirnos conocer las acciones que desde la cm de Medellín se vienen adelantando en materia de sostenibilidad ambiental. Sí, eh, yo quisiera, yo quisiera, eh, pues para despedirme, agradecerles mucho el espacio a ustedes, eh, a todos los de Unimedios, eh, y muy especial agradecerle eh, la, la oportunidad a la Universidad de Poder uno trabajar en esto, pues, eh, yo hablo con, la, hablo con la gente y para mí es realmente un, un privilegio estar trabajando en estos temas eh, en, en donde no, no es uno solo como una, como, una, eh, pues como, una, como una persona aislada trabajando en unos temas casi como un quijote, sino que mucha gente se une y que vemos que desde la vicerrectoría hasta los mismos estudiantes de la base todos estamos, al menos con las personas que he venido hablando, alineados hacia el desarrollo sostenible. Muchas, muchas gracias a todos por, por, escuchar, por escucharnos en estas, en estas iniciativas. Muchas gracias, profe. A quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.